Muchachos, ¿qué tal? El anuncio más esperado de todos, la actualización de la hoja de ruta de Marvel Snap. Lo que haré a continuación es analizar todo su contenido y ver qué tan interesantes son las cosas que nos han compartido el día de hoy. Muchachos, antes de continuar con la revisión y análisis de todo este contenido, hay que dejar en claro que esta información no está trayendo todavía los nerfeos hacia los mazos o las cartas que estamos esperando ver. Esta información tiene que ver más que todo con el desarrollo del juego Las cosas que ellos nos irán trayendo a lo largo del tiempo Ustedes saben que ellos nos mostraron hace unos meses atrás una hoja de ruta Donde nos traía todo un proceso de desarrollo del juego Cosas que iban a ir integrando ¿no? en cada ciertas etapas Habían algunas cosas que ya estaban por llegar Otras cosas todavía que estaban en desarrollo Y otras cosas aún que estaban en concepto Muchachos y lo que he hecho ahora es venir a la página de Reddit de Marvel Snap Donde han hecho la publicación Lo que sucede es que aún todavía no hacen la publicación en su blog oficial lo cual también sería muy cómodo verlo allá Pero digamos que es casi lo mismo verlo aquí en Reddit Y lo que he hecho es traducir la página al español Para poder hacer la revisión completa Recuerden que siempre cuando se usa la función de traducción al español no siempre está bien traducido Entonces trataré de darle un poco de contexto a las cosas y veo por ahí que hay una traducción que se salga de la línea Muchachos y ahora que vamos a leer todo esto les pido toda su atención Porque aquí seguramente va a ser muy importante y van a ver cosas muy relevantes Que nos van a, a dejar digamos una visión más clara de cómo va el desarrollo del juego y el futuro del juego en sí entonces vamos a comenzar, ¿qué dice Marvel Snap? ¿Qué sigue? Dice, oye, bienvenido a nuestra primera actualización de la hoja de ruta de desarrollo para 2023. Nos lo, nos lo hemos pasado genial explorando la Tierra Salvaje, el Reino Cuántico y viajando en el tiempo al pasado, futuro. No estamos seguros, tuvimos algunas temporadas geniales, lanzamos un montón de cartas nuevas de la serie 5, equilibramos algunos metajuegos y algunos de nosotros incluso llegamos al rango infinito. Vaya. Pero estamos listos para hablar sobre lo que sigue para Marvel Snap Ok, digamos que esta es una introducción Donde los mismos desarrolladores pues están hablando De todo este proceso de, de digamos de inserción de contenido Que han habido en las temporadas anteriores De toda la experiencia que ellos han tenido Haciendo equilibrios de balances Y que incluso varios de ellos han llegado a rasgo infinito Entonces seguimos Muy pronto Los elementos enumerados aquí Se encuentran en la fase final de desarrollo Y estas características están casi listas Para lanzarse a los jugadores Estamos limpiando, puliendo arte y aplastando bichos. Nuestros equipos de control de calidad analizan todos los pequeños detalles para garantizar que tengamos una experiencia lo más fluida posible para los jugadores. Una vez que las funciones estén próximamente, podemos comenzar a planificar las fechas de lanzamiento, los cronogramas y el compartir y compartir algunas ideas con los jugadores. Seguimos el equipo está trabajando arduamente para dar los toques finales a algunas características muy esperadas y acá muchachos es a lo que hemos venido vamos a revisar entonces cuáles son todas estas características que ellos van a lanzar próximamente acá dice nuevo. Modo competitivo, conquista. Luego sigue lo siguiente, mejoras en la adquisición de cartas. Luego sigue renovación de la tienda de tokens. Luego sigue mejora en el modo clasificado. Y luego viene renovación de rango infinito. ¿Qué tipo de cosas van a pasar acá? ¿De qué trata todo esto? Acá me supongo que lo que van a hacer es explicar cada uno de estos puntos de forma más amplia para entender mejor a qué cosas se están refiriendo. Comenzamos muchachos a explorar entonces. ¿Qué dice? ¿Qué es conquista? Vamos a ver el primer punto punto de nuevo modo competitivo conquista. ¿Qué es conquista? Conquest lleva el formato de Modo de batalla que conoces y amas De Friendly Battles al siguiente Nivel, o sea, eh, me imagino Que el modo de batalla amistosa no, Lo van a convertir en algo más Digamos que en este caso es un modo, nuevo modo competitivo no. En Conquista Los jugadores harán cola contra otros jugadores Para enfrentarse en el modo batalla Para ganar recompensas Ganar una serie de batallas sin perder Desbloquea boletos para Ligas superiores contra oponentes Más duros, culminando en la liga infinity al final de cada temporada los jugadores lucharán hasta llegar a la cima para reclamar la victoria final y las mejores recompensas cuando hagas cola para un partido de conques comenzarás eligiendo en qué liga competir ya que estos son los tipos de ligas proving Grounds, Bronces, eh, Plata Oro, Vibranium o Infinito Creo que es algo bastante parecido a lo que Vendría a ser los, eh, El cómo se llama también cada rango dentro del juego ¿no? El rango 20, rango 30 Todos esos tienen nombres y al parecer Esos nombres también los han tomado Y los están poniendo dentro de estas eh, Dentro de este modo competitivo de conquista A ver dice Proving Grounds, ah ya yeah, Proving Grounds es la primera es, Digamos que es la La, la el escala más baja de la parte Competitiva de este sistema Proving Ground siempre está disponible para jugar, pero los jugadores necesitan el boleto correspondiente para acceder al siguiente nivel ¿no? o a los niveles superiores. Los boletos se obtienen al ganar una serie de liga en el nivel anterior por ejemplo ganar su serie de plata le otorgará un boleto de oro los jugadores ganan una serie de liga al derrotar a tres oponentes consecutivos muchachos y como un ejemplo de lo que te quieren decir aquí es que si tú te encuentras en el rango bronce y quieres pasar al rango plata en este modo de conquista competitivo lo que va a suceder es que tienes que haberle ganado a tres jugadores de manera seguida o consecutiva si tú le ganaste a dos de manera seguida y con el tercero tú perdiste yo estoy asumiendo que según este sistema que ellos explican vas a a regresar nuevamente de cero a tener que volver a vencer a tres jugadores de manera consecutiva. Esto va a estar un poquito duro sobre todo, pero me parece que tampoco el logro no es que sea tan difícil. Vencer a tres de manera consecutiva, pensaba que de repente iban a poner más veces consecutivas, de repente cinco veces, diez veces, pero lo han puesto eh, tres veces de una manera estándar para todos los rangos. De repente tal vez para el rango, para, no sé, el rango vibranium de repente hubiesen puesto cinco veces para que sea un poco más difícil, pero eso se va a ver cómo se va desarrollando con el tiempo, conforme pongan ese sistema y ver que tanto la gente también lo va a disfrutar Y que tanto también se van a volver competitivos con todo esto A ver, seguimos Además de boletos para ligas superiores Cada victoria otorga medallas Que se pueden usar en Conquest Shop O sea, en tienda de conquista Para desbloquear recompensas exclusivas Hay una nueva Dice, va a haber una nueva tienda de conquista Cada temporada con nuevos cosméticos Incluida una variante exclusiva De temporada que solo se desbloquea en Justamente en esta tienda de conquista Esta tienda de conquista conquista va a ser una tienda nueva así como la tienda de variantes seguramente donde nos van a ofrecer ciertos cosméticos o ciertas cosas exclusivas que solamente se van a poder comprar con estas medallitas que seguramente serán frutos de tus victorias no porque dice cada victoria otorgan medallas esta medalla va a ser una moneda así como lo es los tokens así como es el oro también va a ser una moneda con la cual vas a poder adquirir cosas pero solamente y exclusivamente para esta tienda de conquista Así que bueno, todos los que deseen O todos los que estén eh, muy, digamos, este, siempre prestos A poder coleccionar cosas dentro del juego Pues esta va a ser otra manera No ser competitivo y a la vez tener algunas cosas exclusivas Fruto de ese mismo esfuerzo Así que eso me parece que está genial y creo que esto muchachos es una buena razón Para trajardear también en el juego porque te están Dando cosas, puedes adquirir cosas exclusivas Con esta medalla y así tu cuenta también se puede Volver más única y también tú al Mostrar tal vez alguna de estas variantes que adquieras Con este logro competitivo Le estás demostrando a otros jugadores que tú eres un jugador Competitivo también que le estás metiendo muchas ganas Al juego y pues esta es una Manera digamos de poder resaltar Esa virtud, sigamos, creemos Que el modo batalla es una forma súper Divertida de jugar Marvel Snap Y conquista te permite jugar el modo batalla cuando quieras contra la mejor competencia para obtener las mejores recompensas el equipo está desarrollando activamente conquista o sea este sistema y la semana pasada realizamos nuestra primera prueba de juego en toda la empresa esperamos lanzar el modo conquista en junio o sea ya no está muy lejos estamos marzo ya se acaba el mes muchachos abril mayo se pasan dos meses más volando y luego viene en el mes de junio seguramente a mediados de junio o de repente junto con la nueva temporada puede ser que pongan este modo conquista lo cual digamos va a traer mucho, mucho aire fresco al juego en lo que se refiere a la parte competitiva y hará que la gente también que le mete mucho tiempo en el competitivo a este juego se active mucho más para poder conseguir digamos cosas más exclusivas dentro del juego y quién sabe qué otras cosas mejores seguramente irán saliendo conforme se vaya desarrollando este sistema esto muchachos en lo personal es algo que me gusta porque ya le están dando una relevancia mayor también al modo de batalla amistosa que esto no tiene nada que ver con los cubos. Recuerden que esto, este modo de batalla amistosa se maneja con el tema de la pérdida de vida no, 10 puntos de salud cada uno de los jugadores hasta que uno se quede sin salud o con cero salud y pierde la partida Me parece bonito que le vayan a dar un poco más de relevancia a este modo de juego Y así también se busque también alcanzar la competitividad no. Esto me parece muy bueno, las, las escalas también de los rangos eh, en el lado competitivo también está bueno Así hace que también los jugadores competitivos puedan resaltar más y puedan también meterle más punche con todo esto que se está generando así que para mí al menos me gusta bastante y pasemos al siguiente tema mejoras en la adquisición de cartas a ver, cada nueva carta lanzada en Marvel Snap debe ser emocionante e impactante es verdad, actualmente el lanzamiento de cartas nuevas no, promo no, no promueve ningún hype ninguna emoción, no hace que la gente hable sobre esas nuevas cartas, la verdad como que pasa muy por debajo de la mesa muy, no hay casi nada de atención al respecto, No es como que el esfuerzo sobre todo los desarrolladores por hacer cartas nuevas no se ven recompensados con la atención de la comunidad porque es que no pueden acceder a esas cartas la mayoría de gente es como que el 99% no puede acceder y solamente los que tengan la cantidad de tokens para poder gastar en estas cartas van a poder hacerlo pero ni siquiera eso o sea a veces ni siquiera consumen todas las cartas las ballenas así que muchas cartas de esas quedan como que se van muy por perfil bajo y vamos a ver qué es lo que piensan hacer sobre eso queremos que los jugadores se pregunten cómo esa carta podría desbloquear nuevas posibilidades para para divertirse o ganar partidas y poder realmente jugar esos sueños dice hemos escuchado sus comentarios de que no estamos cumpliendo con estas expectativas en este momento es hora de cambiar eso estamos aumentando la tasa en la que todos los jugadores ganan tokens incluido un gran impulso para los jugadores de la serie 3 que los pone en línea con los jugadores de la serie 4 y 5 me imagino que esto quiere decir que van a mejorar las cosas para aquellos jugadores que todavía no han completado la serie 3 y que puedan alcanzar más rápido. A aquellos jugadores que ya completaron toda la serie 3 y que tienen algunas cartas de la serie 4 y serie 5, estos cambios darán a todos los jugadores las mismas oportunidades para desbloquear nuevas cartas para ellos mismos, ya sea que estés en la serie 3 o más allá, a ver ahí supuestamente ya está englobando a este grupo de ambos jugadores, el que está en camino a, a completar la serie 3 y el que ya completó la serie 3 para adelante primera parte, más fichas o más tokens estamos aumentando la cantidad de tokens obtenidas en el registro de nivel de colección para todos los jugadores que aún no han coleccionado todas las cartas de la serie 4 y serie 5 a partir del nivel de colección 500 los jugadores podrán ganar entre 200 y 600 fichas en los cofres de coleccionista y las reservas de coleccionista independientemente de si han completado la serie 3 o no este es un aumento de por 4 para los jugadores que aún no han completado la serie 3 una vez que se completa una serie de tarjetas o una serie de cartas los cofres que habrían contenido una carta de esa serie ahora se reemplazarán con 100 fichas todos estos cambios darán como resultado más tokens para más personas lo que estoy entendiendo ahora es que han cambiado los lugares con las recompensas de 100 de tokens con la recompensa de 200 a 600 de tokens. Lo que están haciendo ahora es que en lugar de la recompensa de 100 de tokens que te estaban dando antes de haber completado la serie 3 está siendo reemplazada por la recompensa entre 200 a 600 tokens y que esta recompensa de 100 tokens está pasando justamente a activarse cuando ya hayas completado toda la serie 3 y esto es una gran noticia muchachos para todos los jugadores nuevos que están recién llegando a nivel 500 de colección o se encuentran digamos recién comenzando en el nivel 500 de colección hacia arriba y e incluso de repente para los que están a medio camino de completar todavía su colección de serie 3 lo que yo aconsejaría aquí les daría un consejo pero súper fuerte es que no vayan a abrir su Cofres de nivel, sus cofres De reserva de, cole, de coleccionista O sus cofres de coleccionista no los abran Hasta que venga este parche Que seguramente ya está por venir Y así ustedes pueden, cuando abran Sus cofres, todos los que han dejado ahí por Abrir y cuando los abran en, a partir De ese momento, van a poder también Sacar estas estos premios Entre 200 y 600 tokens En lugar de haber sacado premios O recompensas de solamente 100 tokens eh, Como ustedes saben El sistema que tiene actualmente el juego es que si si tú dejas el cofre ahí por abrir eso no quiere decir que el contenido se haya generado en ese momento, no, es un contenido que está por generarse y está sujeto a los cambios que ellos vayan a mover dentro del mismo parche que venga entonces eso ya ha sido comprobado eso lo hemos probado varias veces, incluso había un desarrollador también que habló sobre eso, así que esa sería mi sugerencia para los que estén todavía completando su nivel, de estén dentro de la serie 3, todavía no hayan completado o estén recién llegando, para que le puedan sacar el máximo provecho posible a cuando cuando llegue este parche siguiente parte elige tu tarjeta o elige tu carta las tarjetas o las cartas de la serie 3 ahora tienen su propia sección en la tienda de tokens seguramente querrán decir una vez por temporada los jugadores que no hayan completado la serie 3 podrán reclamar una carta de la serie 3 de forma gratuita para ayudarlos a completar su mazo favorito y estar a un paso más cerca de completar su colección ahora puedes guardar tus tokens para las cartas de la serie 4 y 5, no necesitas esperar mucho para estas actualizaciones ambos cambios estarán en nuestro próximo parche, y esto muchachos sigue siendo una gran noticia para todos los nuevos jugadores y para la gente que todavía no ha completado todas las cartas de la serie 3, acá lo que te están diciendo es que una vez por temporada o sea cada vez que inicie la temporada seguramente te van a dar una opción de que tú puedas escoger una de las de todas las cartas que te puedan faltar de la serie 3 para que puedas completar el mazo que querías jugar, en este caso digamos te falta mystic no digamos que te falta mystic y justamente se abre una nueva temporada y te va a salir la lista de cartas que te faltan me imagino que algo así debe ser y que tú puedes seleccionar en este caso cuál de ellas quieres y con eso ya tienes a mystic digamos que la tendrías dentro de un mazo para que para que pueda digamos ese mazo poder eh, ser bien jugado y así puedas subir tus rangos y estoy pensando en una manera en cómo se le podría sacar provecho a esto siendo ya un jugador que ha completado su serie 3 y miren muchachos hay una cosa que sucede aquí en este juego juego que es el dropeo de series que son cartas de serie 4 que pasaron a serie 3 verdad entonces cuando sucede eso es que nosotros que estamos en la serie 3 volvemos a tener la colección incompleta de serie 3 entonces lo que yo les recomendaría si ustedes ya gustan lo hacen si no no lo hacen eso ya depende de cada quien es acumular los cofres no abrir los cofres hasta incluso después del dropeo de series sino hasta el comienzo de una temporada nueva donde nos van a dar para escoger una de esas cartas de serie 3 que todavía no tenemos por el dropeo de serie series verdad entonces ahí lo que puedes hacer es escoger una de esas cartas y ya de por sí te estás ahorrando de abrir unos cuantos cofres donde hubieses podido haber buscado esa carta que estás obteniendo directamente y gratuitamente dada u otorgada por el juego y eso muchachos para mí sería una forma más eficiente de poder avanzar en el juego pero eso ya depende de cada quien si gustan pueden seguir el tip que les estoy dando si no pueden seguir haciendo lo que ustedes mejor les parezca sin ningún problema y ahora vamos a la siguiente parte, renovación de la tienda de tokens, y esto es algo seguramente muy esperado porque la verdad la tienda de tokens está un poquito fastidiosa del hecho de que tengas que estar esperando tanto de repente de que pasen muchas cartas hasta que salga la carta que quieres, así que veamos qué es lo que van a hacer ellos acá el día de hoy, token shop o la tienda de tokens es una forma increíble de apuntar a las tarjetas que más deseas o a las cartas que más deseas, pero creemos que podemos hacerlo aún mejor, estamos dividiendo la tienda de fichas o la la tienda de tokens en algunas secciones diferentes que permitirán a los jugadores apuntar a cartas nuevas y deseables más rápido también estamos renovando la experiencia de la tienda de tokens para que puedas deslizarte para ver las novedades y ahora vamos a analizar aquí cada una de sus partes destacado semanal cuando se lance una nueva carta de la serie 5 aparecerá inmediatamente en su propia sección durante su primera semana en Marvel Snap. Una vez que compre la carta en Weekly Spotlight esta sección permanecerá oculta hasta que se lance la próxima carta nueva. Si quieres las cartas más nuevas en el momento del lanzamiento aquí tienes lo que estabas esperando. Y esto la verdad está muy bueno porque ustedes como saben cuando había el lanzamiento de una carta nueva, en este caso esta última carta que ha salido, Master mastermold no sabía si te iba a salir en ese momento en la tienda de tokens o te iba a salir mucho después entonces por esa razón hacía tal vez incluso que hasta el hype de la carta se baje mucho más entre el público que podía comprarla lo que han hecho ellos acá es como los bundles no que a veces salen y compras el bundle y luego se desaparece la opción del bundle están haciendo lo mismo acá pero en este caso con las cartas nuevas para aquellos jugadores que si sí quieren comprar esta carta o determinada carta nueva que está entrando al juego les va a salir seguramente una opción ahí no, dentro de la tienda de tokens donde puedan comprar la carta o no sé si dentro de la tienda de tokens o por fuera va a salir esa opción como una cosa independiente donde pueden comprar esa carta, ¿no? Y una vez que la compren sencillamente esa, esa tienda se desaparece y vuelve a aparecer otra vez cuando salga una carta de serie 5 nueva nuevamente. Siguiente bloque muchachos, serie 4 y serie 5. Esta sección funciona casi igual que antes, pero solo incluye cartas serie 4 y serie 5. Esta sección presentará una carta que no posees de todas las cartas de la serie 4, serie 5 actualmente disponibles y rota cada 8 horas las cartas de la serie 5 se agregarán a esta sección una vez que dejen el weekly spotlight, claro está genial porque ese weekly spotlight como estaba diciéndoles es lo que habíamos leído más arriba no va a ser una cosa independiente y si en caso tú no compraste la carta nueva que salió en el weekly spotlight una vez que pase esa semana de la novedad de la carta pues pasará a la tienda de tokens en justamente esta tienda que va a ser muy diferente Aparecer Va a haber una separación entre la tienda De tokens que tiene la serie 3 Y la tienda de tokens que va a tener serie 4 Y serie 5, lo cual va a ser más eh, Fácil digamos para los jugadores Nuevos de que se concentren en Adquirir la carta que quieren de la serie 3 Y si no pues irse a la Parte de la serie 4 y serie 5 Que hay menos cartas ahí donde va a ser más posible Que a nivel de a través de la rotación Que existe eh, puedan conseguir La carta que ellos deseen, si tú estás buscando por ejemplo Un Thanos a un Galactus O un Khan de repente que son los tres Big bats es muy posible que lo puedas encontrar más rápido gracias ahora a esta separación de, de grupos que están haciendo cada uno con su con su tienda que a, que, a, que a como estaba ahora que está todo combinado y donde tienes pues unas eh, no sé 100 cartas que tienes que esperar que roten todas en orden para que te salga justo la que quieres y así que esto lo que están haciendo es disminuir el tiempo de, la, de aquella persona que está buscando una carta en específico lo cual se ve bastante bueno y ahora pasamos a la siguiente parte variantes definitivas las variantes definitivas Definitivas son aquellas de las variantes más épicas del juego. Sentimos que también merecían su propia sección. Estamos sacando las variantes definitivas de las cartas de la serie 4 y 5 y pasándolas a su propia rotación para aquellos de ustedes que quieran hacer que sus mazos sean mucho más geniales. Nuestro objetivo es implementar estos cambios En nuestro parche de abril este, Esta renovación de la tienda de tokens Va a venir seguramente cuando venga la nueva Temporada, no? probablemente ahí van a Aprovechar en poner este parche Y van a mejorar la tienda de tokens Esto no va a venir en, un, en el próximo parche Que seguramente va a ser el 21 de marzo, sino seguramente Viene en el siguiente lanzamiento De una nueva temporada, muy probablemente Pero acá lo que te están diciendo es que Ahora lo que han hecho es, en resumen, acá han Separado la, la tienda de tokens Las han dividido en tres ahora, no? en lo que es solamente tienda de tokens para serie 3, tienda de tokens para serie 4 y 5 y tienda de tokens de lo que solamente van a ser para variantes definitivas muchachos este video yo ya lo estaba subiendo y estaba cerca ya de publicarlo en youtube y justo veo que me habían tagueado acá en twitter y tengo que agradecerle bastante aquí a Susano, muchas gracias por el tagueo viejo porque esto me lleva a una noticia que era muy vital para poder ponerlo aquí porque la verdad todo estaba sonando muy bonito todo, esta, todo este anuncio oficial que había hecho Marvel Snap estaba sonando muy bueno y había un detalle muy importante dentro de la, del apartado justamente de la renovación de la tienda de tokens y era que no estaban mencionando la, la tienda de tokens de la serie 3 yo estaba creyendo que pues iba a haber tienda de tokens para serie 3, tienda de tokens para serie 4 y 5 y tienda de tokens para variantes míticas pero muchachos esto no es tanto así porque a ver qué sucede en el anuncio que habíamos nosotros revisado en la parte específica de la renovación de la tienda de tokens ellos no estaban mencionando la tienda de tokens para la serie 3 y pues esto tiene una razón y acá hay una publicación muy importante donde extraen una imagen de la respuesta de un desarrollador de Marvel Snap del discord oficial de Marvel Snap que dice la serie 3 ya no va a estar disponible nunca más en la tienda de tokens y aquí más abajo muchachos vamos a encontrar la justificación del desarrollador del por qué están haciendo ese cambio y acá lo que dice el desarrollador es nosotros sentimos que esto era el mejor camino para hacer que todos puedan acceder a las cartas nuevas sin estar haciendo que la serie 3 o sea que la jornada o la aventura para poder eh, conseguir cartas de la serie 3 sea algo trivial y ahora si nos vamos un poco más abajo dice lo siguiente el desarrollador siguiendo con la justificación justamente de lo anterior dice el objetivo de la tienda de tokens de la serie 3 era que originalmente los jugadores estuviesen ¿no? o tuviesen la disponibilidad de poder escoger una carta que ellos deseasen tener para completar su mazo favorito. Esto no es un reemplazo del nivel de colección. Pero veamos algo, la tienda de tokens originalmente fue creada para poder resolver este problema de lo lento que era poder obtener la obtención de cartas nuevas y lo aleatorio que era también en la serie 3. Hay, o sea, había mucha gente que tenía muchas cartas pero justo no tenía las cartas más importantes para poder hacer que sus mazos puedan ser viables. O sea, te podían tocar las cartas de destrucción pero justo no te salía muerte, por ejemplo, que era la carta vital para que el mazo de destrucción pudiese funcionar de manera competitiva. Y así te podía pasar con el resto de mazos, de repente con el mazo de Descartes no te salía Gela, no te salía eh, Drácula de repente, ¿no? Y otros mazos más de repente que también necesitabas algunas cartas importantes y lamentablemente por la aleatoriedad no te salía ninguna de ellas y por esa razón fue creada la tienda de tokens para que tú puedas tratar de tener la chance de poder comprar directamente la carta que tú necesitabas para poder directamente armar el mazo. Ahora, no es que necesariamente siempre te va a faltar una carta, a veces te faltan dos o tres cartas de alguno de los mazos para que quedarme es un mazo bien competitivo y la tienda de tokens te ayuda bastante a aliviar todo ese tiempo que te hubiese tomado haber conseguido o haber estado abriendo todos esos cofres hasta conseguir esas cartas y de repente para todo ese tiempo que te había ya tomado haber conseguido esas cartas tal vez el metafuego había cambiado y esas cartas ya no de repente no eran tan útiles como pensabas al inicio entonces lo que está sucediendo con esta medida es que estamos volviendo a dar un paso atrás sobre cuando todavía no existía la tienda de tokens se había este problema de la obtención muy lenta de cartas para todos los jugadores que ni siquiera habían completado la serie 3. Y esta información de acá muchachos la pude verificar, me fui justamente al Discord oficial de Marvel Snap porque la verdad no estaba creyendo, pensaba que era una, una edición de Photoshop o algo así esto y me fui al Discord oficial de Marvel Snap y me fui justamente al área de creadores de contenido verificados donde hay un montón de creadores de contenido de diferentes diferentes idiomas y todo eso eh, y pues ahí comencé a ver que varios estaban hablando sobre ese tema no sobre por qué estaban haciendo esta medida y por qué no lo habían anunciado esto de forma transparente en el anuncio este que habían hecho en la hoja de ruta porque sucede que muchos han subido videos emocionados no como era normal sobre eh, los cambios buenos que estaban viniendo pero eh, no habían visto pues justamente que había este tipo de cambio entonces es como que por ahí también muchos digamos se sienten como que han podido haber puesto este, este contenido también en sus videos para digamos hacer más completa la información y poner también la parte en la que estás contento y la parte en la que no estás contento del todo. ¿Y qué pasa? Eh, los desa algunos desarrolladores encargados ahí respondieron justamente en ese lado del chat diciendo que este es un cambio que ellos están haciendo pero que de todas maneras no es algo que sea fijo sino que es algo que va van a estar ellos digamos eh, monitoreando eso a ver qué tan descontenta está la gente o cómo reacciona la gente ante este cambio que están haciendo ellos y según eso de repente pueden hacer otro tipo de cambios como bien lo pueden regresar a como era antes o como bien pueden hacer algo mejor tal vez pero que de todas maneras todo el feedback que estaban haciendo los creadores de contenido dentro de ese chat lo iban a tomar en cuenta y lo iban a enviar más bien al área correspondiente para que puedan conversar y deliberar sobre eh, sobre todo lo que están haciendo ahorita acá y yo en lo personal la verdad creo que este cambio está mal hecho esto no debería ser así o sea yo no entiendo por qué eh, restringir al, a los jugadores a que puedan comprar cartas de serie 3 para que exclusivamente solamente puedan comprar carta de serie 4 o serie 5 o las nuevas cartas como está poniendo acá Steven. O sea, esto no debería ser así. No debería haber una restricción de por medio. Deberías dejarle la tienda de tokens de la serie 3. De todas maneras a la gente. Para que tenga la libertad. De decidir qué hacer con sus tokens. Si comprar, eh, si comprar cartas de serie 3. O comprarse cartas de serie 5, serie 4. O los mismos Big bags. O sea, eso no no debería no deberían ellos. ¿Por qué haber quitado eso? O considerar el hecho de quitar esa tienda de tokens de la serie 3. Porque para los nuevos jugadores. Eso es buenísimo para que... Para poder acelerar digamos el proceso de la obtención de cartas eh, buenas y así poder armar mazos más competitivos y estar a la altura no digamos de, de todos los jugadores que estamos en estos momentos ya a estas alturas con un poco más de colección y también puedan digamos destacarse y poder llegar a infinito de esa manera eso es, esa es la mejor herramienta que le puedes dar en lugar de estar regalándole cubos cada vez que suben de rangos no o sea eso me parece que es más dañino, ¿no? Y menos saludable que dejarle la tienda de, de serie 3 para que puedan comprar las cartas y puedan valerse por ellos mismos para poder subir de rangos. O sea, eso lo veo mejor. No sé por qué lo han quitado. Eso no sé, no sé lo que están haciendo acá. Eso ni siquiera lo debieron de haber pensado eh, o haberlo considerado. Porque esto de todas formas es una... Digamos que esto es un retroceso a lo que Ellos están avanzando acá, ellos están haciendo Varios pasos adelante, pero este Paso ahorita y este único paso ahorita que están Haciendo, una que no lo mencionaron En su, en su blog, no lo Mencionaron en el anuncio, no está dicho ¿No? Así como tal no está dicho O sea, debieron de haber dicho Así como está diciendo lo que el desarrollador las, las cartas de la serie 3 no van a estar Disponibles en la tienda de tokens Y así hubiésemos tenido también una mejor opinión Pero hay que enterarse por otro lado ¿No? De que ellos están diciendo esto para poder Difundir mejor la información, nosotros, entonces ahí por este lado, como te digo, ellos están tomando una mala decisión, al menos desde mi opinión. Espero que esto lo puedan arreglar para que así los jugadores eh, nuevos, no los que están comenzando a adquirir colección recién, no vayan a pasarla tan mal y puedan tratar de eh, tener. O sea, no, no, porque solamente tienes que restringirle que pueda armar un mazo bueno. O sea, quiere si quiere armarse dos, tres mazos con sus tokens, lo puede hacer si quiere este jugador. Obviamente, con su esfuerzo, farmeando en el juego y todo lo demás, pero no tienen por qué quitar la tiene de toque 3, esto, esto de acá, muchachos, al menos a mí no me gusta, este es de la parte digamos que esto es la parte de la miniatura que van a ver de las buenas y malas noticias esta es la mala noticia para mí, esto la verdad no me agrada en nada y no me gusta tampoco que no lo hayan anunciado dentro de su hoja de ruta, no lo hayan dicho claro y pues eh, descubrirlo de esta forma igual no es muy agradable pero de todas maneras para que los para que lo sepan de que esto para mí al menos, no sé ustedes qué opinan al respecto sobre este cambio de quitar o de Remover la tienda de tokens de la serie 3, no haciendo de que no puedas comprarlos, eh, no puedas comprar las cartas de serie 3, y su compensación de ellos es que te van a dar una carta eh, gratis al mes, no a tu de tu elección. Eso tampoco no me parece muy compensable, la verdad, no me, no me parece lo mejor. Pero bueno, veamos a dónde lleva esto. Ojalá que ellos puedan reflexionar y de repente con el tiempo ya lo puedan cambiar, pero no deberían haberlo hecho. Y si, si es que lo pueden cambiar ahorita de repente, si es que pueden retroceder y, y seguir dejándolo como estaba, o sea, agregar la, la tienda de tokens de serie 3 también estaría buenísimo vamos con el siguiente punto mejoras en el modo clasificado hemos escuchado sus comentarios sobre el modo clasificado y estamos de acuerdo en que es hora de hacer algunos cambios el modo de clasificación es una característica difícil de acertar y queremos encontrar el equilibrio adecuado a través de algunas it iteración adicional haremos algunas actualizaciones antes de nuestra próxima temporada que solucionarán problemas con algunos jugadores que se sienten incapaces de progresar o jugadores que sienten que no se enfrentan a oponentes dignos comencemos con la primera parte algoritmo Algoritmos de emparejamientos, estamos mejorando nuestro algoritmo de emparejamientos para crear partidas de mayor calidad para todos los jugadores incluida una actualización que evitará que los jugadores se enfrenten a un oponente a más de 30 rangos de distancia es que esto era una locura muchachos acá lo que sucedía es que tú es verdad que tú estabas en rango 70-75 y te estabas enfrentando con alguien que estaba en rango infinito lo, lo notabas porque justamente usaban el dorso de rango infinito de esa temporada y pues claro eso, esa persona que está en rango 100 ya no tiene nada que perder, te puede hacer snap si quiere y te puede meter en problemas ¿verdad? porque en realidad si él pierde 8 cubos no significa mucho con respecto a alguien que si sí quiere llegar a rango 100 donde cada cubo suma para poder llegar a ese rango, luego sigue el siguiente bloque, piso de MMR infinito cuando alguien alcance el rango infinito tomaremos una instancia de su MMR índice de emparejamiento durante el resto de la temporada su MMR no puede caer por debajo de ese valor, este cambio es para abordar a los jugadores que podrían perder intencionalmente muchos juegos en el piso límite rank para perder su MMR para la próxima temporada, aún podrás aumentar tu MMR mientras juegas en, infi en rango infinito, hay algo que no entiendo acá por qué un jugador perdería intencionalmente eh, muchos juegos en el estando ya en el rango infinito para poder disminuir su mmr para la siguiente temporada si hace esto supongo que lo haría con la intención de que no le toquen bots porque los que por ejemplo los que terminan con un rango demasiado alto generalmente y es lo que ha pasado justamente esta temporada que esta gente que llegó a rango de que estaba no sé en rango 200 a más no tenían tan alto el mmr que cuando comenzaron en rango 70 como el Emparejamiento tiene que ver justamente con el mmr también los estaban poniendo prácticamente con puros bots y llegaron bien rápido y fácil a rango 100 siguiente punto emparejamiento infinito contra infinito los jugadores que alcancen el rango infinito solo se enfrentarán contra jugadores de rango infinito y esto muchachos es algo súper positivo algo súper bueno en el juego a mí me encanta bastante el hecho de que es verdad los jugadores de infinito se deberían enfrentar solamente contra contra gente de su mismo rango los jugadores que están entre rango 0 a rango 99 ellos deberían enfrentarse no obviamente tienen sus propios eh, grupos digamos de enfrentamiento sus matchmakings, pero la gente que esté en infinito la verdad no tiene nada que perder en ese rango en el que están o sea los snaps los cubos para ellos digamos que no valen ya tanto como lo valía para alguien que está en menos de rango 100 y así esto hace que las cosas sean más justas también para la gente que está queriendo subir de rangos. Lo que pienso también aquí muchachos es que probablemente vaya a haber una cantidad mayor de bots con la que la gente se va a enfrentar cuando esté subiendo para rango 100. De repente más gente ahora va a llegar a rango 100 que antes. Porque qué pasa? Justamente en lugar de emparejarte con un bot ya que tú estabas subiendo a rango 100 te estaban emparejando con alguien que ya estaba en infinito. Es posible que ahora te emparejen en lugar de esa persona, te estén emparejando con bots también. No sé en qué tanto va a perjudicar eso, se podría... En la experiencia de juego Porque no hay, hay gente que no le gusta Tampoco subir de rangos eh, solamente enfrentándose con bots Quiere enfrentarse también a gente real Para sentir digamos un mayor desafío Al momento de subir de rangos Y lograr rangos mayores Entonces no sé en qué tanto va a afectar Esto parece una medida muy buena Pero no sé en qué tanto va a afectar la experiencia de juego Con respecto a mayor cantidad de enfrentamiento contra bots Y acá dicen Sabemos que hay más trabajo por hacer Creemos que el viaje actual para volver a subir El rango de una temporada anterior Es demasiado difícil con ese fin, estamos explorando cambios en cuántos cubos se requiere por rango, cuántos cubos de bonificación se otorgan cuando un jugador alcanza un nuevo nivel y potencialmente... ¿Cuánto se reinicia cada temporada? Estos números se están procesando activamente en este momento, por lo que no tenemos más detalles para compartir, pero tengan la seguridad de que nuestro objetivo es brindar una experiencia de temporada satisfactoria para todos los jugadores que desean mejorar en el juego y ver cómo su rango aumenta a medida que avanza. Un resultado, dice. También hemos visto muchos comentarios sobre la coincidencia por MMR y por qué no emparejamos simplemente por rango. El equipo ha estado sopesando los aspectos positivos y negativos de ambas opciones, en una situación puramente de partido por rango puede conducir una experiencia de comienzo de temporada horrible ya que los jugadores se enfrentan a oponentes que son muy superiores a ellos sin embargo estamos explorando formas alternativas de emparejamiento para intentar ofrecer una experiencia general más satisfactoria ya que hay muchas ventajas en el emparejamiento y por tanto tenemos algunas ideas que creemos que pueda que pueden capturar lo mejor de ambos mundos y probaremos actualizaciones del emparejador en temporadas futuras definitivamente compartiremos más a medida que acerquemos los detalles pronto sabrá más de nosotros y esta medida muchachos tenemos que decir que está bastante buena me parece que han analizado muy bien las cosas solamente como les digo el impacto de repente que puede llegar a ser negativo con respecto a la lucha de bots yo sé que para algunos hay mucha gente que le gustaría pelear full bots para llegar a rango 100 pero como le digo si tú quieres ser verdaderamente competitivo en este juego también te tiene que costar un poco no puede ser tan fácil entonces la idea es que si sí, se sufre un poco la idea es que sí o sea tengas que meterle un poco de tiempo y ganas y conocimientos para poder llegar Porque si no, no va a tener ningún valor Si se da muy fácil también el rango 100 O sea, ese dorso generalmente debería simbolizar un esfuerzo detrás No debería ser tan fácil entregado tampoco Si no, en ese caso mejor que nos los regalen directamente Y no nos pongan ningún desafío Si es que lo van a hacer demasiado fácil Pero ahorita así como está esto Me parece que está bastante equilibrado todavía Y no se está haciendo todavía demasiado fácil de llegar al rango 100 Esto lo veremos todavía cuando simplemente Y vamos a ver durante la siguiente temporada cómo se desenvuelve esto y qué tanta gente también llega a rango 100 acá seguramente los de con van a tener la data de si el 2% de la población total estaba llegando a rango 100, con los cambios que han hecho ahora hace poco, cuánto es el porcentaje que se va a incrementar y con estos cambios que están haciendo ahora, cuánto es el porcentaje que se va a incrementar con respecto al anterior, eso es algo que ellos tienen que estudiar, pero también nosotros lo podemos ver a través de las redes sociales de cómo va llegando la gente también a rango 100 así que para mí ahorita es uno, son buenas medidas, solamente que hay que que verlas con atención nada más cómo se van desarrollando para ver qué cambios de repente necesitan por hacerse para mejorar la experiencia sobre todo de la parte de la subida de rangos y ahora muchachos vamos con la última parte de lo que dice muy pronto ya estamos cerquita de terminar esto muchachos tengan un poquito más de paciencia ¿Qué es lo que dice acá para la mayoría de nosotros el ascenso al rango infinito ha sido nuestro mayor logro dice y tenemos buenas noticias estamos renovando completamente el rango infinito para que su experiencia no termine en rango infinito, es solo el comienzo dice, o sea quiere decir que ahora llegar al rango infinito es el inicio, nada más es el primer paso para cosas mejores queremos crear un campo de batalla emocionante y justo para que nuestros jugadores más habilidosos compitan en la tabla de clasificación de rango infinito una vez que los jugadores alcancen el rango infinito se separan en su propio ecosistema que destacará dos números importantes claro lo que ya hemos leído más arriba es que la gente de rango infinito se van a pelear entre ellos y la gente que aún no ha llegado a infinito se van a pelear también entre ellos entonces qué es lo que sería acá el primer punto puntaje de calificación de habilidad este puntaje es su puntaje de calificación de habilidad personal o sea de tu cuenta es similar a su calificación de emparejamiento podrás ver cómo cambia tu calificación de habilidad después de cada partido o sea esto se actualiza prácticamente a tiempo real si estás más interesado en aumentar su habilidad personal en una temporada a otra este es el número para usted Ahora el siguiente punto, clasificación en la tabla de clasificación, tu amigo siempre ha afirmado que es el mejor jugador de Marvel Snap, bueno ahora lo averiguaremos… Este es el número de la tabla de clasificación Basado en el orden de la clasificación De la calificación de habilidad De cada jugador de rango infinito Lo que te están diciendo es que van a hacer Una tabla de clasificación basado en los puntos De lo primero que hemos dicho acá El puntaje de calificación de habilidad Ese número que tú vas a tener de puntaje De calificación de habilidad Va a ir a una tabla de clasificación Que justamente va a estar ahí Tus puntos de calificación por habilidad Estamos afinando la experiencia Y las imágenes para el nuevo ecosistema de rango infinito y actualmente analizando el alcance del trabajo pero esperamos lanzarlo lo antes posible en más detalles sobre el tiempo pronto dice pero a ver yo lo que me pregunto acá es que si esto el acumular muchos puntos de calificación personal en una tabla de clasificación qué nos da, qué cosa te da, te va a dar algunas recompensas o no? Porque lo que sabemos es que el modo de conquista este que va a tener es una cosa muy diferente a este este incentivo que están dando dentro del rango infinito, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo aquí? ¿Van a hacer realmente que el jugador en rango infinito quiera ser más competitivo, quiera seguir subiendo de rango? O sea, hacer que el subir de rango luego de infinito realmente signifique algo, pero aquí lo que estoy viendo hasta el momento es una cosa en la cual va a salir una tabla de clasificación la gente va a poder ver, oh, quién es el mejor pero solamente como una forma de prestigio, como una forma de estatus pero no hay nada tangible todavía que el juego le vaya a dar a esa gente por ocupar los primeros lugares, ahora lo que yo me pregunto es, esta tabla de clasificación va a salir en su web o va a salir en el mismo juego, sería interesante que salga en el mismo juego, porque hay mucha gente que juega, este juego ha iniciado siendo como un juego para celulares entonces debería de, de haber una opción dentro del juego donde tú puedas entrar a la tabla de clasificación incluso puedas buscar tu nombre directamente o directamente te diga no sale la tabla de clasificación y te diga cuál eh, cuántos puntos tienes o en qué posición estás de acuerdo a tus puntos por habilidad y lo que sí me gustaría más adelante es que ellos puedan aclararse es que va a haber algún incentivo en premios o recompensas o alguna variante exclusiva, cosméticos o lo que sea para aquellos realmente que están rompiéndose el lomo por querer ser los mejores jugadores subiendo sus puntos de habilidad dentro del rango infinito, porque si no va a ser lo mismo que a como estamos ahorita, o sea, es simplemente subir por amor al arte, ¿no? Y, y bueno, la única diferencia es que la gente te va a ver ah, mira, eres, eres el, más, el más crack pero es que no hay ninguna otra cosa más tangible Del juego, ojalá que más adelante El estar en el top 100 mundial de repente O por región te lleve tal vez A hacer algunos, o te lleve a clasificar Algunos torneos importantes tal vez Ahí es como para que realmente tenga una, una, Un mayor significado El tratar de obtener digamos estos rangos Más altos luego del rango infinito Así que eso solamente es algo que el tiempo lo dirá Será cuestión de esperar y ver qué Más información nos traen al respecto Conforme, con, conforme a lo que nos han presentado hoy Muchachos y para no hacer más largo este video nosotros nos vamos a quedar aquí ya no vamos a leer la parte de en desarrollo en concepto porque la verdad son varias cosas que todavía no están implementadas en el juego yo creo que mejor va a ser hablar sobre las cosas que ya están por llegar en lugar de las cosas que están todavía por venir más adelante porque eso todavía puede estar sujeto a cambios pero luego dentro de todo lo que hemos leído acá a mí me ha gustado realmente todo lo que hemos visto han habido cosas bastante positivas han habido cosas bastante buenas me espero con muchas ansias el nuevo modo competitivo de conquista porque esto va a llegar en junio todavía según tendremos entendido Y cuando llegue esto seguramente va a despertar mucho el interés de la gente competitiva de este juego E incluso de jugadores competitivos de otros juegos de cartas que tal vez vean que esto está funcionando Y de repente vengan a jugar acá también y se haga un ambiente competitivo mucho más grande Y algo que quiero añadir también de todo lo que acabamos de ver acá muchachos Es que la situación para el jugador que ha completado la serie 3 no cambia mucho ¿verdad? Todo esto que han puesto acá está beneficiando al jugador que es muy competitivo es verdad y está beneficiando también bastante al jugador nuevo. no Al jugador que, que tiene todavía mucho por hacer en colección de cartas. Que no ha llegado todavía. Que está recién entrando a la serie 3. Que no ha completado la serie 3. Esos, ese grupo de jugadores se van a ver Más beneficiados, pero aquel jugador Que esté en la serie 3, que no es competitivo De repente, y que, y que ya Completó toda su colección, pues Igual sigue siendo un camino bastante duro, verdad Sigue siendo un camino súper duro para poder Conseguir cartas de serie 4 y serie 5 Eso no está todavía eh, Eso es algo en lo cual se tiene que trabajar todavía Para ver cómo le mejoran la experiencia a ese Grupo de jugadores, y es verdad que el tema De la adquisición de cartas también puede llegar A ser bastante duro, pero lo bueno es que existen También las recompensas de $200 a $600 tokens ¿verdad? que eso también es lo que de alguna forma apacigua ¿no? la frustración de no poder tener el ingreso de nuevas cartas y poder comprar alguna de ellas en la, en la tienda de tokens porque como ustedes sabrán tampoco no es que todas las cartas de serie 4 y serie 5 sean buenas hay algunas que sí valen la pena y esas pueden ser compradas en la tienda de tokens pero bueno más o menos haciendo algunos cálculos muchachos pero depende un poco de la suerte también porque recuerden que la apertura de estos cofres de, 400, de 200 a 600 de tokens a veces te pueden salir eh, varios seguidos de 600 como te pueden salir varios seguidos de 200 y eso ya como que baja un poquito el tema de la de la probabilidad de obtención de una mayor cantidad de tokens así que depende un poco de la suerte también ahí pero digamos que si ya completaste la serie 3 entre mes y mes y medio puedes estar ya digamos teniendo 6000 fichas para que puedas comprar alguna carta deseada de la serie 5 lo que siempre te voy a recomendar es que compres primero las cartas los Big Bats en este caso Thanos galactus Kang que serían las cartas que no, nunca van a bajar de serie lo cual sería lo mejor que podrías hacer pero eso ya depende también de las necesidades que tú tengas y de, la, y de los mazos que quieras jugar si quieres de repente no te gusta jugar ni ninguno de esos tres si quieres comprar de otros eso ya es un tema tuyo pero yo te diría que la mejor compra ahorita que puedes hacer son los big bats para, porque sabes que esas cartas nunca van a dropear de serie siempre se van a mantener en su valor y además por lo mismo que te costó conseguir esos toques te costó un mes, mes y medio de farmeo luego de haber terminado la serie 3 y la verdad es bastante tiempo de estar farmeando es mucha paciencia para poder eh, digamos llegar a obtener esa carta así que pues te recomendaría que trates de comprar uno de esos tres primero y ya después más adelante puedes ya ir comprando algunas otras cartas a menos que por ahí vayan saliendo más Big Bats lo cual hace de que siga valiendo la pena digamos eh, juntar esos tokens para comprar alguna de esas cartas pero bien muchachos agradezco bastante que me hayan acompañado hasta este punto del video porque la verdad han sido muchas cosas de los cuales hablar ha estado muy densa la información de todas las cositas que está implementando Marvel Snap pero en resumen podemos decir que es un buen parche son varias cosas que están llegando aún no han anunciado los nerfeos acá que esto seguramente va a dar para video luego cuando salga el anuncio de los nerfeos para ver qué cartas han tocado qué cosas han modificado y qué tanto va a cambiar el metajuego y cuáles van a ser las cartas ahora que van a valer la pena comprarlas con tokens así que es todo unas cosas todavía que hay por analizar así ahí y ya saben que siempre estoy de lunes a viernes en la plataforma morada haciendo transmisiones en vivo por las noches y el enlace lo encuentran acá en la descripción de este video pueden unirse ustedes pueden ir si tienen cualquier duda pueden ir ahí también dejar este dejar su comentario y estaré ahí también para poder recibirlos y poder contestar Así que ya sabes, te espero allí Un abrazo para ti